Campeones de League of Legends en 10 segundos. Me la saco. Si pega por la espalda, hace más daño. También con la E, te hace invisible. Y pega un básico fuerte. Con una caja que después se estunea. Tiene un cuchillo. Queré un clon que puede mover. Si querés que tu campeón favorito se haga en un video, escribir en los comentarios.